Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo video para el canal y por fin ya llegó uf, el nuevo piloto legendario que ya sabíamos todos, todos ustedes también, y lo mencionaban, pero yo no lo podía mencionar. Porque como ya saben chicos, yo soy la oveja negra de Mecharena, entonces es cuestión de que... A mí me tienen muchas cosas prohibidas decir, entonces es cuestión de que... <ríe> Ay, Perifor se porta mal, Perifor todo por lo que haces por la comunidad ah, bueno, estamos acá con el piloto legendario que la verdad que no viene muy bien muy bien para el hangar, ya directamente muchos de nosotros que ya estamos en uh, la parte de superior es decir, estamos lo más arriba de todo, con mucho poder de hangar todo, todo, todo, pues ya necesitamos los pilotos, no miren tanto de lo que es la vida de los robots ni nada por estilo, o el daño, ok, pero presten atención que ahora mismo hace un daño impresionante más adelante lo único que puedo decir que ya lo vengo diciendo hace meses y meses y meses que posiblemente en, en un futuro capaz cercano o capaz lejano pues va a haber nerfeos y bufeos de todo tipo para todo tipo entonces es cuestión de que tienen que pensar muy bien lo que van a hacer ¿okay? eh, sobre piloto pues obviamente que un piloto legendario por tener cuatro ranuras pues obviamente que la verdad que las ranuras de, de implantes es lo que más sirve Tanto Neymar que es épico pero tiene también cuatro ranuras También sirve, entonces cuestión de que si sirve los pilotos a, a toda costa los pilotos si vale la pena conseguirlos Y más este Ahora es cuestión de que en qué armas van a colocar Ahora estamos probando las Rocket Mortal 16 Lo cual salió hace poquitito y también lo estamos probando con implantes legendarios a rango 6. ¿Ok? O sea, no está en el máximo de rango, pero bueno. El test server muchos no lo vean en tema de cuánto mato ni nada por estilo. La batalla, cómo vamos ganando. Porque hay un error enorme en este server que eso no nos permite. O sea, mis kills no las cuenta. Y como yo mato muchos, pues la verdad que estamos muy apretados. Es decir, tengo que tener la suerte de que los NPC maten primero que yo. Y pues eso es cuando... Ah. Y bueno, sobre el piloto, es genial, lo pueden conseguir, lo pueden comprar, es decir, vale mucho la pena, cualquier piloto estamos hablando, cualquier piloto vale la pena, eh, o sea, no es necesario ni siquiera hacer yo un contenido porque ya ustedes ya lo saben, o sea, sale un piloto y obviamente mejor conseguirlo a pesar que no tengan esas armas o no le gusten esas armas, es decir, Vamos a suponer que tenemos este piloto, pero no nos gustan las misiles rack, ni ninguna misil, ni las RPG, ni nada por el estilo. Pues, ustedes tienen que considerar este piloto, porque ustedes no saben el día de mañana si van a lanzar unos, unas armas de misiles, mucho mejor que las que tenemos en, en la actualidad. Entonces, cuestión de que sí o sí es mejor conseguir todos los pilotos que ustedes puedan, porque eso va a ser el buff que ustedes le pueden integrar al juego, es decir, acuérdense que los pilotos aumentan de vida aumentan de daño y a su vez aumentan el daño por este habilidad innata, entonces cuestión de que chicos, vale mucho la pena conseguirlo a pesar que ustedes no tengan la arma en sí, ok? traten de conseguir los pilotos porque es algo que le va a servir a todos quiero que ustedes acá, aquí abajo me comenten qué le parece este piloto, si le parece que bien venga este piloto, es decir, para mí con las misiles rack 16 y este piloto legendario está como rotísimo, o sea con dos misiles, con dos proyectiles porque ojo, con dos proyectiles o tres proyectiles, mato a un match o sea, wow chicos o sea, ah, está loquísimo esto y bueno, sobre la noticia que están ustedes comentando, que no la puedo decir pues obviamente no la puedo decir así que, <ríe> chicos por favor, no me pregunten de las próximas actualizaciones. Porque no puedo mencionar nada, nada, nada, nada. Entonces, cuestión de que... Quédense tranquilos, que estoy trabajando en contenido sobre eso. Así que prepárense. Y bueno. Eh, si no tengo más nada que decir, me voy yendo. Quiero mmm, que ustedes aquí abajo en los comentarios escriban. ¿tá? ¿Por qué? Porque yo sé, quiero saber lo que ustedes piensan. Eh, también siempre... Eh, está bueno la muchas opiniones que ustedes dan son diferentes todas y eso es lo que hace grande Prifor eso es lo que hace que Prifor pues todo el mundo aprendan entre todo porque a veces mi opinión no es la absoluta a veces eh, las opiniones de muchos de ustedes sí valen mucho más que una opinión, opinión mía y bueno chicos me voy despidiendo con un fuerte abrazo los quiero chicos gracias por el gran apoyo y le voy a comentar que viene algo muy grande. Estamos solicitando. Sí, y ya eso es mucho. Ah, dije estamos. Dije en, en comunidad grande. Uy. Bueno, sí. Hay varios que estamos solicitando hacer algo, un evento grande. Solamente para esta vez. Para la habla hispana. Así es. Entonces cuestión de que tiene que estar preparado. Y bueno. Nos vemos en un próximo video, hasta luego, hasta la vista, bye bye, adiós, me voy a, no sé, poner en el aire acondicionado, porque hace tremenda calor acá, y bueno. Nos vemos en un próximo video, les dejo esta batallita que la verdad que, eh, lo único que sirve es un poco de ver cuánto daño más hace con el piloto, solamente eso, porque la verdad que, ah, en tema de estrategia o algo así por el estilo, hay tantos bugs en el este server que la verdad que parecen que los NPC pues están medio raros. Y bueno chicos, me voy con un fuerte brazo y no sé cuánto estoy despidiendo ya, pero ah, me quiero ir, chao, chao, chao, chao, adiós. adiós. Si te gustó este video dale likes, eh, comenta aquí abajo en los comentarios qué opinión te parece de vos sobre estos pilotos. Y si te gustó mi contenido suscríbete, aclaro. Ah, pensaste que me iba ya, ¿no? Ah, no. Solamente quería decir eso, solamente eso. Bye bye, adiós. Todavía no me fui. Ah, pero ahora sí. Chao.